responsable y considerado, solidario con el Estado y ser la mano amiga para hacer cumplir porque es en nuestro propio bienestar que se está haciendo. En ese sentido va el comentario de esta noche: ha existido una avalancha, una avalancha de rechazo ante la publicidad encubierta de obras públicas. No es posible que ante la necesidad que existe, se esté gastando dinero en una publicidad millonaria encubierta. Obras públicas, trabajando para ti, señalando la publicidad en todos los diarios y la prensa de hoy y de ayer, cuando ese dinero debe invertirse en la necesidad de la gente. Si yo fuese el presidente de la República, sanciono, lo suspendo sin disfruto de sueldo o lo cancelo y lo cambio. El país no está porque toda publicidad, toda actividad proselitista... Todo gasto del gobierno está suspendido porque se ha declarado en estado de emergencia y cuando hay estado de emergencia, los recursos deben ser destinados a los más necesitados y a las perentorias necesidades de un pueblo que tiene muchísimos problemas. Hay gente que puede pagar, el Estado lo sabe a través de impuestos internos, y que debiera hacer estado de excepción y flexibilizar a los que no pueden pagar. Hay gente que no puede cerrar, hay gente que no puede cancelar a sus empleados, porque lo pierde todo. El Estado debe proveer un fondo especial, como dije ayer que debía proveer un fondo especial. Eso constituye un delito que no se le puede perdonar bajo ninguna circunstancia A aquellos que especulan y quieren aprovecharse en estos momentos para hacer. Eso es proselitismo político, eso está prohibido. No se puede poner. No se puede hacer. No sé, señor director, si usted lo tiene. Si no lo tiene, yo se lo mandaré en un momentito. No se puede permitir bajo ningún concepto que nadie quiera aprovecharse de esta situación. El que quiera aprovecharse desde el Estado, desde la oposición, desde el comercio, especulando o haciendo circular información falsa, tiene que ser sometido y sancionado. Pero el Estado es el primero que tiene que dar ejemplo. Y no se puede permitir eso bajo ningún concepto porque quieren meter, mientras uno está entretenido con el problema que es grave para este país, y por eso la medida y la declaratoria de estado de emergencia, que quieren pescar en más revuelto. No se lo perdonaría a esta sociedad, bajo ningún concepto, que cientos de millones que se invierten en publicidad, una publicidad paga en medios nacionales y ponerla a circular en todos los diarios, fácilmente están gastando más de 100 millones de pesos, siendo conservador. No se puede permitir eso bajo ningún concepto. Yo entiendo que estamos en un momento de ser comedidos, de no pensar en la política como un bien para beneficiarse particularmente. De pensar en el país y dejar por primera vez no ser tan mezquino y dejar los malditos intereses políticos para poner los intereses de la patria por encima por primera vez. No se puede permitir bajo ningún concepto que nadie se aproveche de este Estado. Ni obras públicas ni nadie puede aprovechar para hacer publicidad encubierta. Entonces se lo va a cobrar el destino y ya se lo está cobrando. Por eso yo he sostenido, y voy a pasar esta llamadita, que se hace necesaria, porque de la única manera que pueden reflexionar es con una derrota. El PLD necesitaba esa derrota municipal. Y el PLD necesita una derrota a nivel nacional para que reflexione y entienda que la altanería, la prepotencia, la arrogancia, el abuso, el exceso de poder no es eterno. República Dominicana ha sabido acabar con dictaduras. Mató a Trujillo, un grupo de hombres, de ocho hombres, diez a lo más en, el tra en la trama, se encargó de matar al hombre más poderoso de este país. Y se aplicó el término, un dominicanismo, ajusticiamiento. Lo mismo pasó con Ulises Heró, Lili. un hombre lo mató. Este es un país que ha sabido caminar sobre la base de la dictadura y enfrentarla. Salvador José Blanco pactó con el FMI y salió preso porque el pueblo lo supo sacar. No se puede abusar. Y la prepotencia y la arrogancia tienen un precio. Aquí hay una juventud que se ha envalentonado y salió a reclamar sus derechos. Y los estados que tienen una buena relación con el pueblo duran toda la vida. Yo voy a poner un ejemplo. Qué malo que sea de un sistema comunista, socialista. Cuba Cuba tiene 60 años bajo ese sistema. Y yo le pregunto a todos ustedes. ¿Han podido tumbarlo? ¿Pueden decir que Cuba tiene un pueblo reprimido? No hay una unidad porque el pueblo quiere más que poner números y garantías económicas y prosperidad económica, quiere garantía de ética y de moral del ejercicio de sus funcionarios. Y la relación gobierno-pueblo-estado-sociedad, para que ustedes me entiendan, esa relación de doble vía, el que garantice que sus funcionarios, ahora mismo le interesa más al pueblo dominicano que sobreabundar en la en la economía le interesa que a los funcionarios que vayan al lugar público a ejercer, sean serios, sean honestos. Le importa eso más. Se demostró en este proceso que no querían más de lo mismo y se acabó con el latifundio de familias que se querían dueños como comarca política de unas demarcaciones geográficas. Se le acabó el imperio, amable Aristi Castro con su hija Karina, perdió se le acabó el imperio a la hermana de Ramiro Medina que no pudo pasar y le ganó un Félix Bautista a cualquiera el más odiado de todos y avanzó ahora mismo está metido en un lío San Pedro de Macorís porque el senador de allá que ya perdió porque ustedes vean que se, se creen dueño de San Pedro de Macorís lo complacieron llevando a su esposa y su esposa perdió de un desconocido por 500 votos usted perdió el que perdió, perdió. El que ganó, ganó. Hay que acostumbrarse a vivir en democracia y a respetar las instituciones en este país. Y el PLD se ha caracterizado por apabullar, por aplastar, por acabar con los más necesitados, con los más humildes, con los más sencillos.